Aida Tavares denunció este miércoles que desconocidos tirotearon su vivienda ubicada en el sector El Capacito de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ya eran las 12 de la noche y yo estaba acostada, que no había nada, las luces estaban apagadas y todo. Y yo estaba rezando acotada en la cama pero, y los tiros, pero yo pensé que era por ahí por la calle. Estuve entonces cuando... Yo no me levanté de una vez, yo esperé. Entonces, cuando oí la gente hablando, no, que fue para arriba, que esto, yo me levanté y vine. Entonces, nos pusimos de qué hablar ahí. Cuando dijo una persona, pero mira, fue en la puerta, mira, fue a este, ti, fue esto. Entonces vimos todo. Y nada, de que fue un motor, que pasó? Un motor negro. Yo no tengo problema, ni el hijo mío que vive aquí conmigo, no tenemos problema con nadie. Nosotros duramos hasta las dos y ahí a las dos y media sentamos, como no tenemos problema con nadie. Estuve. Agrega no tiene situación de conflictos con nadie. Tengo 42 años viviendo aquí nunca he tenido problemas con nadie. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.